Hoy en Farmacius.com os presentamos con Plidermol 5 alfa de Laboratorios Rey-Jofre, un complemento alimenticio que aporta los nutrientes cuya carencia en nuestro cuerpo acaba provocando la caída del cabello. El cabello y las uñas necesitan de determinados nutrientes para mantenerse fuertes y sanos. Estos nutrientes se ingieren con la alimentación, pero en muchas ocasiones no los ingerimos en cantidades suficientes. Por eso, es necesario reforzarlos con un complemento alimenticio como Complidermol 5 alfa Estas cápsulas están indicadas para hombres y mujeres que necesitan frenar la caída del cabello puntual, fortaleciendo la raíz y favoreciendo el crecimiento de nuevas fibras capilares y para fortalecer las uñas debilitadas o frágiles. Complidermol 5 alfa está formulado a base de elecistina, que ayuda a la creación de colágeno y queratina, extracto lipídico de sabal, también conocido como serenoa serrulata que ayuda a regular las hormonas que favorecen la caída del cabello. Vitaminas del grupo B, biotina y vitamina E que nutren la fibra capilar, regulan la secreción de sebo y aumentan la producción de queratina y antioxidantes. Hierro y zinc que son minerales imprescindibles para tener un cabello fuerte y sano. El hierro oxigena el cabello y el zinc protege frente a virus y bacterias. Puedes tomar una o dos cápsulas al día junto a un vaso de agua, según la recomendación de tu dermatólogo, durante un periodo de al menos dos meses. No es apto para embarazadas o durante el periodo de lactancia. Recuerda que los complementos alimenticios no sustituyen una dieta sana y equilibrada. Debes almacenar este complemento en un lugar fresco y seco y fuera del alcance de los niños. Estas cápsulas no contienen trazas de gluten, huevo o leche, y sí contienen derivados de la soja